Sanora Ketilas, buen día. Buenos días. Creo que veníamos hoy con una moción que planteaba las reivindicaciones de la población de las Islas Baleares, mis vecinos, mis amigas y también, como nos ha recordado la senadora Julio, que el, del archipiélago canario. Y hemos terminado para reducir nuestras expectativas al mínimo. Será difícil explicar por qué. ¿Por qué una serie, qué una de, una serie de, de medidas de sentido han común quedado han quedado reducidas, pero asumimos la voluntad del de de proponente de buena fe de y de la Cámara de este, de, detrás de este acuerdo. Habíamos propuesto algunas modificaciones puntuales a la moción de Esquerra Republicana, con lo cual estábamos fundamentalmente de acuerdo, como incluir los descuentos para el transporte del vehículo, para uso personal y evitar los altísimos costes de llevar el coche o de alquilar un coche en destino, o la mejora de la transparencia en las subvenciones para evitar los fraudes que en algunos casos se dan de forma continuada. de esta manera las empresas de viajes han estado condenadas por este hecho. Los errores en la contabilización de los trayectos han supuesto, según el acto, un lucro para las empresas, asumiendo así la Administración algunos pagos que no le corresponden. Sabemos que hay un problema a la hora de contabilizar las deducciones con el sistema actual y durante un tiempo no se detectó este problema por parte de la Administración, teniendo en cuenta que tanto el Ministerio como la Confederación Española de Agencias de Viaje han mostrado su disponibilidad para este cambio, consideramos que es de recibo para que, que esta moción solicite que se desarrollen cuanto antes mecanismos de deducción y el control de las mismas. Y sobre todo, que, sobre todo, ya que hablamos de sufragar con dinero público transportes altamente nocivos para el medio ambiente, pero necesarios, planteamos la necesidad que, sabiendo que este transporte podría aumentar entre un 200 y un 300 por ciento en las siguientes décadas, cada vez es más necesario mejorar los procesos de combustión de la flota. En este sentido, la Organización de, la Organización de Aviación Civil Internacional se propuso como objetivo reducir 650 millones, millones de toneladas de CO2 hasta el 2040. Creemos que este objetivo, a pesar de ser eh, loable, es insuficiente y, por tanto, las Administraciones tendrían que hacer un esfuerzo de mejorar estos procedimientos y regular, para así reducir las emisiones de los transportes aéreos y el establecimiento de medidas ambiciosas de compensación creo que en pleno siglo XXI ya es hora que en cada iniciativa política, política que tengamos abordemos también cuestiones centrales como es el medio ambiente para la por la propia necesidad del planeta y por el compromiso que libremente ha adquirido nuestro país con la agenda 2030 queremos agradecer al proponente la moción inicial y como decía hoy nos dejamos muchas cosas por el camino que las Islas Baleares necesitan. Asumimos la transaccional que reduce la moción de hoy y buscaremos otro día la posibilidad de poner las demandas de los habitantes de las Islas Baleares, todos ellos y todas ellas, en la agenda política de nuestro país. Muchas gracias. gracias,